Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com En el día de hoy vamos a hacer la, el reset a la impresora ESON L375 ¿Sí? ¿De qué? Del error de almohadillas, ¿listo? Aquí está en inglés eh, Una almohadilla de tinta ha llegado al final de su vida útil, ¿correcto? Ok, empecemos Lo primero, lo primero que todo es checar, revisar, que sea error de almohadillas, es lo primero que debes revisar, ¿por qué? porque puede ser otro error, y si es otro error, no te doy solución, solamente error de almohadillas, o error de tapón, o error E11, ¿correcto? dos, que esté conectada al cable USB, esto es importantísimo, Wi-Fi, yo por Wi-Fi, yo no, o sea, el programa no reconoce si está Wi-Fi, si está en red, él reconoce USB, ¿correcto? Importante. ¿Cómo miran esto? Dan clic derecho, propiedades, buscan puerto y aquí está, ¿listo? Ok. Dos, tres, note que no esté en, o sea, que no haya impresiones en cola o esté funcionando otra impresora, no. No debe, haber, no debe estar el puerto de impresión en uso, ¿correcto? No. O sea, si hay impresiones en cola, hay que borrarlas. clic o en sea, cancelar y borrar las impresiones en cola. ¿Correcto? ¿Listo? 3. 4. Hay que desactivar el antivirus para poder descargar el programa. ¿Correcto? Vamos a, a descargarlo. Debe estar descargado en el disco C. Voy a descargarlo y ya regreso. Le damos en reset. Perfecto, allí se. 36 meses, que la licencia que le estoy concediendo a Natalia. Saludos Natalia desde Chile, perdón, desde Colombia para Chile. Doy clic en aceptar. Se abre la ventana. Ahora sí se abre la ventana del programa. Correcto, aquí está. Está mis datos, mi, mi WhatsApp, mi correo electrónico. Ok, damos clic en select. Lo primero, damos clic en select. Se nos muestra, aquí muestra este modelo de impresión, este, este reset. Es compatible para la L375 375 Y el la L475 Listo, estas dos Que igual voy a seleccionar L375 Y acá en puerto La L375 es correspondiente Equivalente, listo Doy clic en ok Ya, ahí se seleccionó Doy clic en particular Listo, ahí se nos muestra Una cantidad de herramientas que sirven para muchas cosas, pero la que necesitamos es esta: Waste Impact Counter, que es el reseteador de almohadilla de tinta o oh, tinta, almohadilla, counter. Damos OK, perfecto. Waste Impant Counter, damos clic en Main, este es el que contador principal de la almohadilla. Damos clic aquí, damos clic en Chat. Está 100%. Esta es la razón, la causa del problema por el cual la impresora se bloquea. Ya, damos clic en Main nuevamente y damos aquí en Resetear o Inicializar. Pan, muestra esta ventana de advertencia que si le da clic en OK, se va a resetear el contador. Sí, lo va a resetear, aceptar, pum. Listo, OK, ya quedó, perfecto.